Bueno, acá llegó el Grinch Bueno, ya que digo que soy el Grinch Creo que ya saben que voy a... ¿De, de qué voy a estar hablando? Bueno, sí, voy a hablar de la Navidad O mejor dicho, la falsa Navidad ¡Aaah! Y sí, no, no va a ser un, un especial Navidad Tipo, no sé ¡Ay! Me disfrazo de duende No, no va a ser ese especial Navidad Re familiar, re family friendly Porque acá se putea a dos manos la concha de tu... Pero aquí estoy, pero aquí estoy. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Otra vez está mi hermano acá como espectador y me está poniendo re nervioso porque ya como tres videos no quiero aparecer el desgraciado. Algo que decir en tu defensa? No grites. Vas a gritar. ¿Cómo que sabe? Míralo, míralo, míralo. Bueno, listo, entonces sigamos con el video. Hola Bueno, voy a estar hablando de la falsa navidad ¿Por qué la falsa navidad? Porque voy a estar diciendo lo malo que hay en la navidad Bueno, la navidad es un puto día más Solo que hay una gran diferencia De que hay cohetes, sidras Familias que no se pelean Pasado, pan dulce Y mantecol Que solo compran uno y son como 60 monos y no alcanza otra cosa mala de la Navidad tengo que decir que la familia. Las familias son los más tóxicos que hay en la Navidad. No, o sea, yo tengo una familia re tóxica. Creo que no soy el único. Todos se pelean con todos, qué sé yo, que se tiran su bollazos, que. plat, que... Plat? Después, en un puto día. Decime que no es verdad. No. No. Están re amigos, qué sé yo, así. De... No, no se puede, no se puede. Imagínense, yo tengo que ir con la mejor onda, con la cara de feliz, que no pasó nada. En mi mente está corriendo, ah, vos me bardeaste. Bueno, eh, también tengo que decir que de chiquito estamos creciendo con las típicas películas yankee. Que dice, uh, viene para poner, qué sé yo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Cómo va a venir Papá Noel acá? O sea, en Argentina nadie tiene chimenea Salamandra por lo mucho Pero no, no, nadie tiene chimenea Es como muy ilógico Porque Papá Noel o San Nicolás Él tiene una barriga más grande que no sé Que salió el, del October Face Y después fue a entregar los regalos eh, Y entrando en una chimenea que es así Así chiquito, así ¿Ven? Ilógico Así que ahí tengo pruebas de sí, si tenés 5 años estás viendo este video Tengo que decirte que Papá Noel no existe ¡Bum! Bueno, ya dije una gran verdad, así que vamos a ver otra cosa polémica que pasa en las navidades Voy a seguir con la familia porque estoy re cargoso porque sí, tengo que desahogarme de alguna manera sobre este día Vamos a hablar de los personajes que se pueden encontrar en la familia Con la producción de yo, hemos hecho este video informativo de mostrarles El tipo de personaje que aparece en las reuniones familiares de la navidad Eh, guacho... No, putos, ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué, Che, eh, está requebrado y eso que son las 12 de la tarde, eh? El día 23. ¡Uh, esta familia de mierda, no quiero venir más para acá. Hola, tía. ¡Hola, papito! ¿Todo bien? Ay, mami, ¿puedo? dale, dejame tirar unos cuetes, ellos también están tirando, dale, dejame, dale, ya sé que son las nueve, pero dale, dejame, dale and blowing, push Eh, hola, eh, eh, hola, ¿todo bien? Eh, sí Sí, eh, y vos sos Esperá, ¿cómo, eh, espera, ¿cómo quién, quién soy? O sea, soy soy, soy tu sobrino, no, ¿no te acuerdas de mí Fran, soy Fran, hola Ah, cierto, Fran, sí mm, Estoy muy, muy perdido, es que nunca te veo wow, Chavo, mirá ese pelo, o sea, ¿Qué, ¿qué? ¿Te ganó el peine? <risa> ¿Qué, estás trabajando algo? Mirá que me dijeron que está bastante vaguito eh, y tenés que intentarlo Ah, ¿querés una birra? Me dijeron que te hace más hombre <risa> ah, eh, Bueno, gracias Now the jingle hop has Si, sí, miren mir, los, los cuentos que compré Me compré 90 petardos 100 triangulitos 70 eh, cebolla, 50 volcanes eh, Y dos cajitas de chacabum Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Un aplauso para los adores. <risa> gracias, gracias, gracias Aplaudíme la concha tuya <risa> Gracias, gracias, gracias jingle bell time. Bell. Hola Fran, ¿todo bien? Eh, wow, ¿bajaste de peso? ¿Para cuándo la novia? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Mirá que te veo bastante bajito, eh <ríe> Y seguís en YouTube, ¿para cuándo vas a subir video? Mirá que. ¡Wow, wow, que wow! <risa> che bro, si querés vamos a lo de Juan después de las 12. No, chabón, ¿sabes que no puedo? Es que justo me invitaron para salir a otro lado. Además, me dijeron que vaya a 2.15, a un casamiento, a 3.18, a dos boliches, a cuatro quintas y tengo que hacer una previa, así que. Perdón bro, no, no voy a poder ir. Uh, Ok the frost, the air, oh. Bueno, déjenme en los comentarios si alguno de sus familiares actúa de esa manera en navidad Ya que no tengo nada más que agregar Voy al sol. A leer los comentarios del video pasado Vamos, random Santi ¿Vamos a discriminar a la gente? primer comentario que nos encontramos eh, Sebastián González ¿Qué comentó a ver gritalo yeah. a ver segundo comentario Josh Mati dice flaco ¿qué me escrachas yo te escracho si quiero mira encima me tiraste un, un video de bif <risa> tercer comentario Lil House en el próximo video que Santi haga un baile de Fortnite pac -Man. Alan te voy a chupar la jalea cuando esté dormido yeah. Otro comentario de Sebastián González, re cargoso, wey. Qué máquina el Santi el de camarógrafo. Si se te vio todo el pie en una cena. Keila, ATRAR es quiere. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Sante! ¡Hermano! Caja aparece el gil, los quiero. ¡Ah, te quiere! Si hay contensa miau. El pelotudo del Inhabo otra vez. Miau puso. miau Facundo GZB me dio un a tu hermano, quiero que aparezca más seguido Ya está apareciendo en, en este video muchachos <eserrisa> <tos> Hola muchachos, a <¿Al> ver si te <tos> sombrero, soy la señora Mapsy, ya lo han privado bien, ya Santi DSG, alto pelotudo, hola, No sé, boludo, encima mira, tiene. A ver, un Pac-Man tiene. Un puto Pac-Man. No me puedo creer Keon Junko, se enojó el nene Ah, el nene El nene El nene El nene El, el, nene. Nene. el, el nene. nene El nene El, el, nene? el nene? nene El nene El nene El nene El nene El nene Está nene. El bien el nene El nene está bien El nene ¿No se puede! Bueno, eso es un documentario así que Moe se va de los Simpsons, Igual que yo bueno, hola, sí, soy el, el Frandon MP3. Sígame en mi Instagram que ahí lo voy a decir. El mío también, guacho, viste corte spam ahí, Santi DSG14, ahí. Skere, modo diablo. Skere. Y, y sígame en mi Instagram de Rojo Bar Clear porque ahí subo siempre contenido de los Simpsons. Y también siga la Picture 512, que ahí sube fotos. Bien. Top, top. Chulas, chulas, chulitas como tu pack, bebé.